Karim Benzema convirtió 27 tantos en la Liga Española 2021-2022 y por eso obtuvo el premio al Pichichi. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué le dicen así al premio? Un 23 de mayo pero de 1892 nacía Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi. Fue un futbolista que jugaba como delantero y fue uno de los grandes goleadores de su época. Y además es reconocido por ser uno de los grandes jugadores a lo largo de la historia del Athletic Bilbao. El premio Pichichi se entrega desde 1953 al máximo goleador de la liga española de esa temporada. Y desde un primer momento se lo llamó Pichichi porque este futbolista tuvo el honor de marcar el primer gol en el Estadio San Mamés, que no es el que está acá en la foto, este es el actual, que justamente es la catedral del fútbol español. Además, entre sus logros cuenta con haber sido el primer futbolista del Athletic en ganar un sueldo. Incluso durante su carrera obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920.